Solo que anhelaba mi corazón, Señor. Volver a mostrar ninguna talla. Tiembre esto, jamara canta, ramá esto, caramba canta, ramá y Tú que viajaste, llévate el abrazo de papá de este lugar, se ha abrazado. O oh, kabuk, o oh, kabuk, o oh, kabuk, presencia, Espíritu Santo presencia presencia Espíritu Santo. Santo cabuk, o Pronto que chitana Chetana, chetana, chetana. y Jacobo, sucumbano Jacobo. Ya no derrochas lágrimas por tristeza. Mejor derrocha lágrimas en la presencia de Dios Hermano, ¿por qué estás triste? A causa de tu pobreza Recuerda que allá en el cielo Riquezas de Ah, hermano, ¿por qué estás triste? A causa de tus problemas. Te recuerda. Ya sé. Mi papito se merece un aplauso con todo su corazón, vamos. Hoy sí quiero ver todos usando sus manos Dale fuerte ese aplauso Cristo vamos sí. Alguien cree que Dios está con nosotros que diga amén No lo oigo, no lo oigo Alguien cree que Dios está con nosotros que diga amén cristiano en esta tierra que cuando se siente triste mejor se pone a orar son muchas las aflicciones del cristiano en esta tierra que cuando se siente de sol mejor se podrá orar, hermano, ¿por qué estás triste? A causa de tu pobreza, recuerda que el cielo riquezas de cosas. Tú estás aquí Señor, Tú estás aquí favorito, Tú no me has dejado Señor, y le veis tocar a cabrón. la nueva querosa. Es una gran ciudad que tiene sus calles de hoy, hermoso mar de riquezas begores a ah. en mi alma por venir acá sin ti por volver te comer allá y riquezas begores a Gracias Señor, gracias Napito, gracias Napito tu Hola, nada.